Buenos días. Oigan, no espero que se encuentren muy bien. Esto está muy arriba. Este, aquí esperando y comenzando el, la celebración del Día de la Creatividad. Que en esta charla la quiero tener muy tú a tú. De hecho, lo no he tenido una charla eh, pues más con ustedes siempre. He sido yo el entrevistador de personas que han venido. Entonces, en esta decidí hacerlo este, yo por mi cuenta. Vamos a ver qué tal sale y platicarles un poquito de este tema. Bueno, esperamos que se vayan conectando. De todo va, va a quedar grabado, pero lo más padre es que va a poder interactuar un poquito con, eh, con ustedes, ¿no? Y sobre todo eh, poder mantener una comunicación en torno a temas como la creatividad, el pensamiento, la resolución de problemas, cómo es el desarrollo de la persona. Y, bueno, esperando aquí el momento en que se vayan conectando, por ahí, este, ya estoy viendo, me pueden ahí escribir. Les voy a compartir varias cosas que me gustaría hacerlo de ustedes. Y, pues bueno, nada, comenzando con el, el este tema y por qué hago este, este la? Eh, se lo comentaba a amigos, bueno, por, por el hecho y por el gusto de, de hacerlo y fíjense que la, eh, la creatividad el, el pensamiento creativo, muchas veces radica en la voluntad de querer hacer cualquier cosa sin ningún motivante externo, es decir lo único que me motivó a estar aquí en este día es las ganas de compartir y nada más. no, hay como otro motivación externa, lo que se le llama la motivación intrínseca. Es decir, yo lo que tengo ganas de hacer, hay que hacerlo. Y tiene que ver en cierta forma con cambiar los paradigmas de este pensamiento creativo, que ahorita vamos a ir ubicando poco a poco mientras se conectan por ahí, están este, en su casa, no, no, no, no, no lo tienen que ver, también lo pueden escuchar, ponerlo ahí un ratito y comentar, que me encanta que, que comenten, que platiquemos por aquí. Y bueno, ¿qué, ¿qué es la importancia de hablarles y por qué este tema y comienzo este tema de celebración Que por cierto, hay varios eh, charlas, hay una conferencia que es presencial, totalmente gratuito. Hay después un taller que tengo en Guanajuato. Este es solamente con restaurantes de Guanajuato, en el cual vamos a tratar de solucionar una problemática, dar soluciones alternativas. Y el, el último, que es el día 22, es con el IECA. Tengo un webinar que vamos a hablar de crear tu mindset innovador. Es decir, crear tu sistema de pensamiento que esté encaminado a la innovación. Y vamos a comenzar como en el día de hoy. ¿Por qué hablo de Leonardo da Vinci del siglo XXI? ¿Quién es este personaje? Y voy a tratar de hacer una comparativa de lo que era Leonardo da Vinci de hace 570 años, justamente en este 15 de abril que acaba de pasar, que es su nacimiento, aunque la creatividad se celebra el 21 en honor a él, pero él nace el día 15. Quiero hacerles esta comparativa del por qué, quién es Leonardo da Vinci del renacimiento... Y el de, el de la época actual, el de este momento. Entonces, se vale comentar y aquí no hay interrupciones. Ustedes lo que escriban, lo vamos contestando, ¿vale? Bueno, este eh, hay una frase que cuando él se postuló, cuenta la leyenda, él se postuló para este, buscar trabajo, eh, una de sus frases fue al igual que la pintura puede hacer todo posible o sea él, él se vendía como una persona que era capaz de pensar y crear todo lo que fuera posible una forma eh, de venderse si nosotros lo tratamos de aplicar a nuestros tiempos o a nuestro momento eh, podría eh, parecer un poco complejo sin embargo pareciera contradictorio por es cuando más en esta época en esta realidad que vivimos es posible hacer cualquier cosa posible. Pero lo un poco lo paradójico o lo contradictorio es que, a mayor información, esos posibles Leonardo da Vinci del siglo XXI puedan quedar mimetizados, por ahí camuflajeados, no los podemos observar. Bueno, eh, hice un artículo también que habla de él y que se los voy a compartir por aquí en, en, en un mensajito que está dentro de mi blog, que por cierto me ayudó mucho que ya hace tiempo que no escribo en mi blog, pero les comento un poquito, él nace el 15 de abril de 1452 y fallece el 2 de mayo de 1519. Fue precursor, genio, sobre todo de varias disciplinas, era un multidisciplinario como dibujo, anatomía, pintura, escultura, y va a haber datos súper interesantes que ustedes no sabían y que nosotros... Parece que vemos a Leonardo da Vinci eh, de una sola perspectiva. Matemáticas, este, poesía, ingeniería, la parte de la invención, de ciencia. El, cuando él nace y está en el, el, el tiempo en que los teólogos fusionan el conocimiento de Aristóteles con el cristianismo, que dura por muchos años, y la, la, la mayor parte de la Edad Media, hasta que llegan personajes como Leonardo da Vinci y que empiezan a romper con estas tradiciones con estos modelos y quiero decirle tres, cuatro características del da Vinci de aquel momento y del de hoy y creo que puede ayudar mucho sobre todo a los jóvenes y a los niños y a los papás que me están escuchando porque muchas veces observamos a nuestro eh, a, a nuestros hijos a nuestras hijas y no sabemos en algún momento discernir si cuentan con estas capacidades creativas o con estas habilidades entonces por ahí si eres papá, mamá, sobre todo joven que tiene niños pequeños o si eres joven y por qué no adulto vamos a ver cuatro características que yo rescato muy importante a Da Vinci y que yo les propongo que no estaré mal tomarlas en cuenta para poder generar creatividad en nuestro pensamiento. ¿Y qué pasa cuando generamos creatividad en nuestro pensamiento? Pues generamos soluciones distintas y es multi -aplicable. O sea, la, la creatividad es el factor, para mí, transformador del siglo XXI. Las personas que apuestan a la creatividad, ya sea los papás que apuestan por sus hijos a la creatividad, los jóvenes que apuestan por alimentar y entrenar su pensamiento, porque por lo regular entrenamos nuestro cuerpo. Pero no el pensamiento. Los que eh, apuestan por este tipo de metodologías, de técnicas, de experimentación, pues va a ser mucho más sencillo que en algún momento no solo puedan encontrar un trabajo, que de hecho está dentro de las 10 habilidades para el 2030, que van a ser tomadas por las empresas, perdón, del 2025, y que ya está haciendo. Entrenar la mente te lleva a hacer tus propios modelos de pensamiento. Una persona inteligente, de hecho, la creatividad decía Einstein, que es la eh, inteligencia divirtiéndose, es capaz de poder eh, superar muchísimas de los problemas complejos que tenemos hoy. Y hay cuatro factores que yo observé en Leonardo da Vinci. Y de acuerdo a textos que yo estuve comparando, buscando patrones, diferencias, que pueden servir para el diálogo. Y les va. Uno, es que de manera intuitiva utilizaba el método científico. ¿Por qué digo de manera intuitiva? Porque él se basó mucho en observación. Le gustaba observar detalles, discernir patrones. Es decir, observaba qué de las cosas tenían el mismo comportamiento y qué de las cosas no seguían el mismo patrón. Entonces, ante esto, deducía y podría falsear, que se le llama mucho en el pensamiento científico, Validar de alguna forma la experimentación. Si lo adaptamos este pensamiento a las personas contemporáneas, postcontemporáneas del siglo XXI, podemos decir que son los grandes prototipadores. ¿Quiénes son estos prototipadores? Los que no se alcanzan de probar una y otra vez experimentos. ¿Puede ser que los terminen? Puede ser que no. Puede ser que tengan conclusiones o se lleve a cabo con eh, productos, servicios tangibles... Puede ser que no, pero fíjense, el pensamiento del método científico, que es lo que les hace falta mucho a los niños, es poder observar, observar, observar a detalles y poder sacar sus propias conclusiones de ver la repetición de estos patrones. Ya por ahí se conectó, conectó Aletia. Aletia, hola, un abrazo, gusto que estés por aquí, si lo puedes ver, escuchar y por supuesto... Eh, atento a tus preguntas, eh, que, que me ayudan bastante para poder ampliar un poquito más el conocimiento de, de la creatividad, que les estoy hablando de Da Vinci. Entonces, volvemos. Déjame tomar el mi café. Mientras a los niños, jóvenes, estos pequeños Da Vinci del siglo XXI, se les impulsa a llevar un pensamiento científico, de método científico, de análisis, de observación, de detalles, de la búsqueda de patrones, de arquetipos, si podemos decir en ese momento, es decir, qué cosas se comportan de manera regular. Ellos podrán discernir en algún momento qué es lo que en algún momento podemos ver como común o normalizado y de ahí poder nosotros o los niños tener una autenticidad en cuestión a la creación o la invención de cosas. No si me explique. Por ejemplo, si yo observo en la calle a las personas con detenimiento, ¿cuántas veces observamos a las personas con detenimiento en la calle? Y veo, a lo mejor de, veo, porque vemos, tenemos que caminar para no caer tropezarnos, nuestro pensamiento, pero si observo detalladamente y veo los cortes de cabello de cada persona, el color de calzado de cada persona, eh, si algunos llevan algún tipo de piercing, arete, tatuaje. ¿Puedo yo observar patrones y en algún momento puedo ver algo, lo que se le llama el insight, un descubrimiento, algo que me pueda llamar la atención y el cual yo pueda crear para ellos. Igual observo problemas o veo algún área de oportunidad. ¿Y qué pasa con esto? Sobre todo en los niños, que esto lo han, con tanta información lo han perdido poco a poco. Se ha venido realmente desapareciendo por este, aparte de, de que les cuesta trabajo mucho enfocarse, que ven demasiada información de todo. Entonces, es la gran oportunidad de los papás, de los jóvenes, de poder utilizar este modelo que lleva años, lleva siglos, el método científico, de poder utilizarlo como tipo de pensamiento, basado sobre todo en la observación. Otra de las cosas, esta está súper interesante, anoten, anoten, Esta es una herramienta padrísima. ¿Qué es lo que hacía Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci lo que hacía era que hacía sus apuntes, de hecho no había como escritos secuenciales o de artículos establecidos, él hacía sus anotaciones, tenía como, una, como un tipo sexo de conocimientos. Sí, imagínense el, el conocimiento de las formas teniendo sexo entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que en, en, en ciertas anotaciones podía poner de muchas disciplinas, sin que esto llegara a ser eh, confuso y en una manera en cómo conectaba eh, muchísimos temas. Lo que se le conoce también como un common play, book. ¿Qué quiere decir el commonplace lo no pueden buscar en internet que es como un tipo de libreta común donde se llevan a cabo todas estas anotaciones, reflexiones y pensamientos y que no importa que sean de otras disciplinas este este como un playbook lo usaron personajes como Isaac Newton o Virginia Woolf y otros más personajes y qué te permite esto cuántas veces no a las niñas a los niños se les dice no te salgas del renglón lo tienes que anotar de forma secuencial. Si lo seguimos haciendo de esa manera, que a ver, también tiene sus ventajas, porque de alguna forma las nuevas generaciones, sobre todo la alfa, necesitan el orden lógico y el sentido común conectados. Lo sabemos. Pero de alguna forma la innovación viene de disciplinas distintas. <coughs> Perdón, no voy a estar como Lolita la aquí. Y después, ya se fue, ¿verdad? Déjame tomar el cabecito. Si ustedes tienen la oportunidad de poner esta libretita, esta serie de apuntes, hojas, lo que ustedes quieran, y que permiten que los niños, maestros, maestras, por favor, permitan que los niños dibujen, apunten diferentes temas en estos como un Facebook. ¿No saben? La, la, la cantidad de conexiones que están haciendo en ese momento y que es la gran oportunidad para generar innovación. Ojo a todos los de educación que siempre están, con que no te salga de la línea, con que este, no puedes cruzar disciplinas, como nos han enseñado, ¿no? A tener nuestra libretita y cada parte, eh, yo así la tenía y me encantaba tener como todo súper ordenado, matemáticas, español... Sí, está bien, por un sentido práctico hasta de revisión para los maestros. Pero en un sentido ya de, de, de taller, como una alternativa, usan mucho este tipo de herramienta que son los, como un playbook, y que les podrá ayudar. ¿Por qué? Resumiendo, puedes hacer en un, un solo eh, lienzo de papel, en un solo libreta, agenda de apuntes, puedes escribir metáforas, versos, dibujos, citas, oraciones, cartas, hasta recetas, eh, invenciones que puedan tener. Entonces, esta es como otra alternativa que, que les comparto. Y esto lo hacía Leonardo da Vinci. Y el la Vinci del siglo XXI, esto es lo que pueden hacer. Esta es la oportunidad. Y podemos observar todos aquellos niños, niñas, este, jóvenes, que no tienen ni pies ni cabeza en sus apuntes, pero que logran... Eh, juntar varias disciplinas, bien, es un gran potencial de creatividad. No apaguen esa parte. No importa que no tengan orden en ese momento. Ya llegaremos en algún momento a tener como esta parte de, de orden. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, hola Jerry, es lo más importante observar, analizar y dar solución al problema. Depende de la creatividad que tiene cada uno y la forma de innovar. Así es, Mau. Este, y, y yo creo que el, el observar detalladamente y sin juicios, de una manera neutral, Mau, te permite como analizar estos datos, estos hechos y que de alguna forma tú puedas formar tu propio criterio, lo que llamamos pensamiento crítico, que también son de las habilidades por las cuales se les está apostando y hay que apostar a los niños y niñas jóvenes por el pensamiento crítico. Y mucho de, de, de este tipo de pensamiento te puede, puede ayudar mucho a impulsar y a desarrollar nuestra mente en este sentido. La tercera, recuerden, el primero es método científico, súper bien, como un playbook, que es esta gran libretita por ahí. José Luis, bravo, hola, un gran escritor. Yo me imagino que a lo mejor tú, tú has tenido como un playbook, no sé, José Luis, este... Pero si no, estaría padre que lo, lo intentaran en unir muchísimas disciplinas o formas, ¿no? Dibujos, versos, no, no, no importa. Lo que les digo, esto es como un parecido tener sexo, pero todos los conocimientos. La tercera es la cinéctica. La cinéctica es la capacidad de re relacionar lo que no tiene relación. Por ejemplo, ahorita que estaba viendo a, a José Luis, cuando escribe... Él lo que hace es, es un alto grado de cinética, porque permite tener una fantasía a lo mejor muy poco apegada a la realidad, obviamente basada en algunos hechos, inspirada en hechos reales, pero lo que permite es conectar cosas que nadie se imaginaba porque él fue capaz de ver elementos extraños y ver cómo conectaba. ¿Qué pasaba con Leonardo da Vinci? Eso hacía. Fue un multipotencial. Él estudiaba y conectaba varios elementos que posiblemente no tenían una lógica relacional. Por ejemplo, fue el primero en describir al corazón como un, un músculo y como el centro del sistema sanguíneo. Imaginaba las venas como los ríos del corazón, como un arroyo. Entonces, mientras más este, los ríos se alejan del arroyo, se van desvaneciendo, son mucho más delgadas, menos prominentes. Lo mismo, él imaginaba, imagínense, pensaba y hacía esta cinética del corazón con el arroyo y de las venas con los ríos. ¿Será capaz de hacer esto? Entonces, no era tan común y era visto como un irreverente constante. Yo les pregunto en este momento, ¿cuántos de nuestras niñas, de nuestros niños, piensan de una forma cinética? ¿Y cuál es la primera expresión que nosotros tenemos con ellos? que me podrán aquí compartir. ¿De dónde se te ocurrió esto? ¿Por qué pensaste esto? Oye, pero esto no tiene lógica. O sea, el corazón es el corazón. El, el, el arroyo es el arroyo. O sea, punto. Pues bueno, esto es una forma de ir descubriendo estos da Vinci del siglo XXI. Estas personas que son capaces de conectar lo que es fantasía, lo metafórico, lo irracional, lo que no tiene conexión. Para Da Vinci, por ejemplo, no existía la separación entre el arte y la ciencia. Era en uno. O sea, él cuando dibujaba estaba haciendo eh, cosas de ingenio, invenciones de ingenio, y a la vez estaba haciendo eh, arte. Y les digo algo. Que casi no le gustaba la pintura. Para todos los que sabemos, ¿no? O sea, si, si yo tengo una nada ¿cuál fue su disciplina? Todo lo relacionamos como pintor. Y les voy a dar después algunos datos interesantes. ¿Y qué te dice esto? Que muchas veces las personas de, este, de esta época pueden ser muy buenas, pero no, exacta, no es proporcional o equivalente a su pasión. Ojo. La creatividad e innovación hace de la cinéctica es decir, de la conexión de elementos extraños que provienen de una alta imaginación y fantasía. Aunque parece increíble, todavía en la edad temprana, en esta época, se juzga este tipo de pensamiento, porque puede ser provocador, poco realista, que no tiene pies ni cabeza. Pero recuerden, mientras más conexiones extrañas hayan en nuestro pensamiento, será de alguna forma... Sobre todo lo recomiendo desde el principio que están creando algo. De alguna forma, más fácil la resolución de problemas complejos. ¿Vale? Hola, Lupita. Dice Lupita, muchas personas hacen eso como métodos de estudio. Hacen una conexión entre la música y que están estudiando. Exactamente, Lupita. Y déjame comentarte algo y a todos que yo de alguna forma, en esta parte de la cinéptica, eh, me siento muy relacionado porque yo llegué al punto ya de, de mi edad que no me sentí identificado como con alguna especialización. ¿Cuántos de ustedes no, no se han sentido frustrados porque no son especialistas en un tema? Porque no son los pros de un tema, pero pueden dominar varios temas, pueden ser capaces de conectar eh, gastronomía. Cuando yo estaba estudiando Chefka, por cierto, por ahí tengo trunco esto de ser diseñador y estás como con che. O sea, ¿qué tiene que ver? Astronomía, diseño. Ah, porque de alguna forma para mí tiene una gran conexión. El diseño, la comida, la experiencia y la forma en cómo podemos solucionar tipos de problemas que tienen que ver con la alimentación. Sinética. Innovación viene de ahí. No estoy diciendo que yo sea un gran innovador o que todo vaya encaminado, que todas las soluciones sean innovadoras, porque muchos se quedan a medio camino, sin embargo, eh, tiene una alta potencia para llegar a estas formas de innovar. José Luis dice que si toda la forma de creación se basa en la imaginación y la posterior acción para llevar a cabo, por eso debemos impulsar a los niños y a los jóvenes, exactamente, por eso hablo mucho de los niños. Eh, porque ahí es la gran oportunidad en el, en el curso que tengo oportunidad eh, de dar. les mando saludos ahí a las mamás a los papás y a los niños que me están viendo ¿no? de alguna forma veo y observo cómo realmente cada uno tiene una capacidad y habilidad específica en algo y sin embargo observo áreas de oportunidad para poder en algún momento fortalecer, después platico con los papás y les digo ya esta área de oportunidad en el cual, a ver, no hay que forzar, pero siempre hay que estar, observar que para una vida práctica real que al final vivimos, una vida que tenemos que estar en colaboración con muchas personas, tenemos que eh, aprender de otras disciplinas. Aunque no sea nuestra pasión, pero simplemente para solucionar a veces problemas del día a día. Entonces, recapitulando, sinéptica, si no, pregúntame si algo no queda por ahí claro. Y la cuarta que yo veo, decía Leonardo, si dibujar es pensar, bueno, se le atribuye esta frase, no sé si sea correcta. Digo, hay muchas cosas que se le atribuyen. Hay otras que, que no. Incluso, les voy a dar un dato, les voy a adelantar. No sé si sabían que había aproximadamente 20, solo 20, si no me equivoco, si alguien me puede corregir, pero 20 o menos pinturas de él se le atribuyen. Solo veinte en toda su vida. Y todos lo conocemos como el gran pintor. Y de esos veinte, en comparación con otras creaciones, hay cuadernos con más de siete mil páginas de ideas, de invenciones, de estas conocimientos que lograba en algún momento conectar. Y la cuarta que yo quiero hablar él decía dibujar es pensar, yo digo construir es pensar él por ejemplo a través de sus dibujos estudió la manera en que el ímpetu ímpetu mantuviese mantuviese mantuviera el curso del movimiento de una forma constante y rítmica, le encantaba el movimiento, le encantaba el agua, ¿qué es el ímpetu? el ímpetu es un concepto de Leonardo da Vinci del cual afirmaba que todo cuerpo cuando se mueve continuará su curso mientras se mantenga esta fuerza del impulso. También le atrae mucho la parte de la fricción. Se le encantaban en los engranes. Entonces, él pensaba y dibujaba casi al mismo tiempo. El biógrafo Saxon afirmó que Da Vinci se levantó 200 años a los descubrimientos de Newton. Pero, lamentablemente, eh, lo hacía y era un, eh, dejaba mucho para después. O sea, muchos de los proyectos no los concluía. Tenía, eh, creo que por ahí se, se logró descubrir que tenía un déficit de atención. En algún momento, eh, hacía proyectos, los dejaba incompletos y seguía con otros. O sea, altamente creativo, pero ahora eh, se podría decir que, que en esa parte, mm, no tan paciente, ¿vale? Entonces él dibujaba y pensaba al mismo tiempo. ¿Y cómo lo relaciono con el David Sido y sobre todo con los niños? Y algo que practico mucho con, con ellos y los jóvenes. Pensamos demasiado. Por eso hay tanto emprendedor que el emprendimiento lo lleva en su mente. Es que estoy emprendiendo. ¿Qué estás emprendiendo, a ver qué estás haciendo. No, todavía no lo hago, lo estoy pensando. Pues entonces no eres emprendedor. ¿Por qué? Tus ideas de nada valen, si lo queremos poner en ese sentido práctico, en un sentido, eh, pues sí, más pragmático, más de acción. Las ideas no son propias tuyas, del mundo en general. ¿Cómo poder hacer valer tu idea? ¿Okay? Exponla en un panel, en un debate. Dibújala. ¿Eh? Construyela. Compártela. Las ideas por sí mismas son para ti. Qué padre, Pero eso no es distinguir el ser humano, porque una de las características del ser humano es resolver los problemas para sobrevivir, punto. Entonces, por lo cual, estas ideas con el, el, el, el, la persona del siglo XXI, con el ser humano del siglo XXI, hay que construir. Pero digo, ¿por qué construir es pensar que en, esta, en este cuarto punto? Una de las máximas del ego, de la construcción, que es este juego que se hizo sistema, es que las manos y el pensamiento deben ir al mismo ritmo. Es decir, hay que experimentar construyendo y esto permite que la capacidad de fluidez de tu cognición tenga una velocidad mayor a solamente después pensar y ejecutar. Cuando pensamos y ejecutamos, gran parte de este pensamiento, de esta conexión, se queda y solo ejecutamos. La parte más eh, realística Entonces, eso es un filtro. Se deja como esta parte de imaginación fantasía y después cuando ejecutamos, hacemos nada más lo medianamente posible. Y no, también hay que hacer lo grande e imposible al momento de estar construyendo. Por eso construir es pensar. Muchas veces el estar armando, el estar haciendo, nos permite ir imaginando, nos permite ir creando. No sé ahorita que está aquí, José Luis es escritor, ¿cuántas veces a lo mejor llega el momento en el que la misma escritura te va enseñando hacia dónde tienes que dirigirte? Si yo pensara todo y después diga, ok, ahora pienso, ahora escribo, no, esto es lo que se llama autotélico, es decir, vamos aprendiendo en el momento en que lo vamos haciendo. Y tiene que ver mucho con la fluidez. En la actualidad tiene gran relevancia para este Adaminche del siglo XXI. ¿En qué? En desarrollar ideas y prototipos. El prototipado requiere de resiliencia, requiere de probar una y otra vez. ¿En qué más tiene gran eh, impacto positivo? Esta máxima de construir es pensar en la comunicación, en la estrategia, para todos los que nos ah, dedicamos a las agencias de marketing, de desarrollo de marcas, de diseño, a, a crear estrategia, las negociaciones y en general en la creatividad. Este Davinci del siglo XXI debe darse la oportunidad de usar modelos invertidos. ¿Qué tal si un día hacen y luego piensan? Si de todos modos todos los jóvenes de hoy, como, como decía eh, Descartes, ¿no? pienso y luego insisto, existo, ahora comparten y luego existen, pues ¿qué tal si construimos y luego existimos? ¿Qué tal si armamos? Atrevámonos, o sea, no, no sabemos a dónde nos va a llevar. De algún momento nos puede venir un pensamiento más interesante. Uf, ¿cuánto llevamos por aquí? Este. No, no dice cuánto tiempo llevamos. Bueno, llevamos media hora. Bueno, me, me gustaría que interactuaran todos con los que están pasando por aquí, escriban un mensaje, saludos. Les voy a compartir mi artículo de este del que les estoy hablando que está dentro de mi página, de mi blog. Por eso me encanta hacer esta serie de charlas, de actividades, porque me permite reinventarme, reconectarme. Ya hace tiempo que no escribía en mi blog y ahora lo hice. Yo ahorita les voy a pasar aquí en un mensajito este artículo que escribí, haciendo de una manera muy sencilla, muy práctica y respetando las fuentes de alguna forma de información. No todas las palabras son, son mías. Tuve que hacer como este seguimiento de patrones, y ver qué era lo más interesante y qué era lo que más podría ayudar para esta charla. Por eso hice este blog. Eso fue como mi manera de, de escribir. De hecho, algo que pasa, les comparto algo curioso. Yo escribo y no reviso tanto, ¿saben? Eh, voy escribiendo y si algún momento algo me conecta y no lo entiendo, lo busco en internet, y verifico que sea de verdad, con otras fuentes de información y lo voy poniendo y voy yo alimentando y voy siguiendo. Este artículo lo escribí ayer en la noche, duré aproximadamente, ¿qué será? Una hora, 20 minutos. Y es la forma en como mi modelo de pensamiento funciona. Yo te preguntaré a ti, ¿cómo funciona tu pensamiento? ¿Sabes cómo funciona tu pensamiento? Que eso tiene que ver mucho con eh, la, la conferencia de jueves que va a ser en León, Guanajuato, en Casa de la Juventud a las 10 am y el webinar de a las 11 de la mañana del viernes con el Mindset Innovador. Gris Gamiño. Hola, Gris. ¿Cómo es? ¿Cómo? Eh, ah, es Ayan. Le está gustando mucho. Ayan, un gustazo. Ayan fue mi, este, ay, no me gusta decir alumno, me gustaría decir como eh, compañero, pero pues sí fue eh, estudiante de Creatividad e innovación. Y, ay, déjenme decirles que tiene una alta capacidad de construcción. Ahorita que estaba hablando de, de construyo eh, y pensar, este, tiene una alta capacidad de construcción de elementos complejos, sobre todo lo que tiene que ver con robótica o dinosaurios o cuestiones así. Y qué padre, me da mucho gusto que lo estés escuchando. Ahí te mando un gran saludo a tus papás también. Y, eh, la, ah, la pregunta. Vamos a volver a la pregunta. Es, ¿Sabes cómo piensas? ¿Conoces tu forma de pensamiento? Alguien que me diga cómo funciona su mente. Tiktok, Tiktok, Tiktok, Tiktok. Alguien que se anime, que me diga sí, no o lo que quiera. ¿Cómo funciona su mente? ¿Saben cómo funciona? A lo mejor no. Y al, pero si yo les digo, ¿saben cómo funciona su mano? Posiblemente miren que sí. Si yo les digo cómo funciona este, su pierna, sus ojos, posiblemente la respuesta sea, tengan más certeza, pero su mente. Este es el gran reto de conocer creatividad y del cual yo le estoy apostando y le seguiré apostando que ya llevo años. Y fíjense, hace años yo tuve también maestros súper este, buenos en la Universidad de, de, de, de Creatividad, Renan Morales, Poncho, por ahí me acuerdo, me, me encanta, el mando un saludo si lo están viendo. Eh, pero yo creo que fui de alguna forma de los primeros que empezaron a escribir ese tema, porque yo llevo escribiendo de este tema ya más de 15 años. Y todavía no se veía que como las, las habilidades. Sí, a, había expertos, gente que estaba en que decía, sí, va a ser de las habilidades de, lo, de los nuevos retos del siglo. Pero no estaba en agenda, en una agenda mundial, en una agenda que ya estudió el, el, el foro mundial, el foro económico mundial, este, la agenda 2030. No estaba dentro de una agenda, ¿sabe? Y la aposté. Y les seguiré apostando porque todavía falta un buen en la educación. Todavía falta un buen en las empresas generar creatividad. ¿Cuántas veces en la empresa no se mata la creatividad? Porque tú tienes que hacer una función solamente. Yo les, les puedo decir que algo que poco a poco he intentado en, en la agencia es que sean multidisciplinarios. Imagínense en una empresa donde una persona se enferma y era el único que sabía hacer esa función el único esa operación tal cual, y era buenísimo se trunca esta parte de, del proceso ¿por qué? porque no permitimos que las demás personas aprendan de otras disciplinas eh, Mónica, lógica bien Moni, a lo que pregunté este, ¿cómo funciona su pensamiento? José Luis, pues imaginación y lógica sí, me ha constado Mónica, he trabajado Lógica, estructurada, pero también es creativa. Pero muchas veces nos cuesta trabajo como discernir que tenemos esta parte de creatividad. Porque la creatividad está en cómo, de qué manera resolvemos los problemas. Y me imagino que Moni ha resuelto un, un chingo de problemas, ¿vale? A su forma, a, a la manera. José Luis, imaginación y lógica. Sí, la parte estructural e intuitiva. Hacer esta combinación en ambas. Eso es súper importante. Paco, Paco, saludos. Dice, muy interesante el tema, pues tengo dos nietos. Y me sorprende cómo intentan comunicarse. en lenguaje bebé. Los dos aún no hablan español. Ok. De alguna forma, fíjense cómo tienen esto, eh, estos nietos, Paco, la capacidad de intentar comunicarse, que es parte de la supervivencia, ¿no? Tenemos que de una forma pedir ayuda de acuerdo a nuestras necesidades. Y, y esos niños son altamente creativos, ¿vale? Eh, a los niños de, de, de esta parte lo que hay que enseñarles es que hay hay que saber, ellos tienen que decidir qué elegir, porque cuentan con mucha información. Ah, ya los niños traen el iPad, ya los niños cuentan con mucha información. Y muchas veces lo importante en la creatividad son las limitantes. O sea, no tienes de otra, tienes este problema y no sé cómo le vas a hacer. Entonces te permite que esas limitantes, por eso es muy bueno que a los niños les pongan límites, limitantes en cuanto a la resolución de problemas, porque permite ser más creativos, porque permite que tengan un esfuerzo, un entrenamiento de su mente. Mamás, papás, no tengan miedo a ponerles límites, Hablo en un set, digo, en general, en toda la vida no, no podré hablar a un nivel tan amplio. Yo hablo en la resolución de problemas, de pensamiento, de creatividad. Pongan límites y observen cómo funciona. Y si no funciona, cambien de estrategia, cambien de, de forma, de método. Pero es súper importante, concluyendo lo que dice Paco, ¿sí? Eh, su capacidad ahora, o las formas o las herramientas que tienen en comunicarse, son mucho menos limitadas. Son súper amplias a las que nosotros teníamos en aquel momento. Y, bueno, ya para ir concluyendo que ahorita, ah, les quedé de pasar. Ah, cosas súper cosas, cosas interesantes les voy a pasar. Este, les dejo mi artículo. Creo que me están hablando todos. me pasar el cel que está esperando una, una llamada. Perdón que estoy esperando una llamada importante. Ya, aquí Yvonne bueno, contestó por mi. Híjole, me dice que hay un error. Que no. Bueno, ahorita se los comparto en el chat de acá. Eh, fíjense, cosas interesantes de Maro da Vinci para que vean que no toda la información que tenemos puede ser la verídica, ¿sale? Algunos fragmentos de David están escritos de derecha a izquierda, de modo que hay que leerlos con un espejo, ¿sí? Eh, se me fue el nombre ah, tenía dislexia, ¿sale? Y eh, fíjense cómo el... Esto es, esto es sinónimo de creatividad, no necesariamente. Hay estudios que eh, la parte de iglesia o el trabajar con este, ambas manos o que sea zurdo, no necesariamente es sinónimo exactamente de un pensamiento creativo, que es otro de los mitos. Tiene poca obra pictórica. Pinturas, generalmente, que se le atribuyen a Leonardo son menos de 20 pinturas, mientras que sus cuadernos contienen más de 7000 páginas. Asuán, hola, hola! ¡Oye, un gustazo! Dice, hola, Guillermo, para escucharte y aprender. Te mando un fuerte abrazo en mi opinión. Creo que todos somos creativos, algunos desarrollan más que otros, pero en definitiva, todos somos creativos. Y esa es la forma en que trabaja mi mente. Sí, o sea, en realidad, sí. Recuerden, no hay un gen creativo, no hay el gen de la creatividad. Hasta este momento no eh, se han rechazado todas esas teorías. Lo que sí nacemos es con información genética que permite tener ciertas características en nuestra personalidad y ciertas habilidades, y que todos somos potencia de desarrollar nuestra creatividad. todos si lo queremos ver de una forma práctica, sí. Eso no. Claro que todos somos creativos. Todos somos capaces de re resolver problemas de distintas formas. Y me da un súper gustazo que estés aquí. Estoy puesto para el otro podcast que está pendiente por ahí, que me van a invitar este, a Controversialex que tiene un podcast y ya está. Eh, Gerardo Guzmán, saludos, Juan Juan, coincidimos juntos en Carazo. Gerardo, un saludo grande, gusto en verte. Igualmente, de verdad, este, eh, sí recuerdo, te mando un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Otra de las cosas curiosas, que solo, no tenía una formalidad académica, es decir, no estudió como una formación, solo estudió aritmética comercial, aritmética comercial, Nunca se a la universidad y a veces se refería a sí mismo como un hombre iletrado. Ya no tuve educación formal. ¿Vale? ¿Qué nos lleva a esto? ¿Necesitamos la educación formal? No, no quiero entrar tanto en este tema. Yo sí este, voy mucho porque hay que aprender de la academia. Esto nos permite tener una, en, en, en, entre tantas cosas, una mayor socialización este, y una disciplina también. ¿Vale? En su tiempo a lo mejor también era difícil, pero la academia es solo una parte. Eh, la, la parte del, del autoaprendizaje, de lo lúdico, de la pasión es importante. Otra, otra cuestión, estudio estudiar aritmética comercial, ah, eso yo lo dije. Fue rival de Miguel Ángel, ya todos lo sabemos, aunque Miguel Ángel tenía 23 años menos. Incluso decía, fíjense, Leonardo da Vinci tenía rizos. Eh, se vestía como con no, no pues, como otra forma de zarape pero era como una túnica rosa era muy pulcro y Miguel Ángel no, Miguel Ángel era un desmadre y era o sea, lo, lo puesto en cuestión a personalidad eh, por datos interesantes por ahí eh, Leonardo era un gran urbanista dibujó, diseñó la ciudad ideal de Milán, ojo, para en este momento, fíjense como era un gran visionario que a partir de la peste bubónica pretendía relocalizar lo que es Milán en una población en 10 ciudades nuevas diseñadas. Fíjense cómo era un visionario. ¿Cuántas veces nuestro urbanismo está diseñado? ¿Algo está diseñado para las nuevas pandemias? ¿Cómo él lo tenía pensado? Pensaba hacer Milán en 10 partes, o sea, en 10 ciudades distintas, en sus dibujos, en sus, en sus anotaciones. Lamentablemente no lo llegó a realizar como la mayoría de sus obras no se hacer, incluso hay duda de que si en algún momento llegó a realizar alguna de sus obras, por ejemplo, de ingeniería, pero esto es súper interesante, el visionario, imagínense si se hubiera construido o de alguna forma alguien hubiera retomado esa ciudad ideal, pensado en pandemia, hace 570 años, estaba pensando en una pandemia porque les pasó, urbanistas, diseñadores, ¿alguien está construyendo de esta manera?, Alguien está pensando, gobierno, alguien está ya solucionando para las nuevas pandemias, porque va a haber otra. Entonces, nos estamos preparando creativamente para eso. Eh, Moni dice, yo creo que la educación formal contribuye a encaminar nuestra vocación. Claro, Moni, lo apoyo eh, totalmente. Es una parte importante, como dije, eh, en la, la formación, en la disciplina. En, en la parte de socialización con nuestros pares, porque al final vivimos en un entorno donde necesitamos de las demás personas. No es indispensable, pero pueden causar un poco más. Totalmente, Moni. Otra cosa que puede decir Leonardo, no hay evidencia de que ninguna de sus menciones de artista fueran construidas, de sus escritos publicados mientras estuvo vivo. Así es, muy estilo bando. Entre 1507... Y 1513, Da Vinci diseccionó más de 330 cadáveres. Es decir, diseccionó más cadáveres que sus propias obras de pintura. Le encantaba la anatomía. No recuerdo muy bien la escultura que hizo de un personaje cristiano en el cual, o sea, era increíble la forma en como representaba, esculpía las venas, los músculos. Era amante... Yo creo y me atrevo a decir más de la anatomía que de la propia pintura. Fue acusado de sodomía a los 24 años. Este concepto era muy este, usado eh, de alguna forma en, en la Edad Media o en el Renacimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenían sexo oral y anal en aquellos... Tiempos, entonces, esta era, era punible. O sea, era, era castigado en esos, en esos tiempos. Pero no se comprobó nada. Y, bueno, son cosas como muy, eh, ¿sabías que Interesantes. Gerardo dice, interesante tema, lo importante es encontrar la inspiración y la capacidad de plasmar físicamente nuestros ideas. O sea, lo que dices Gerardo, ¿qué nos inspira? Este es el punto también. ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos lleva a... En algún momento a crear. Inspirar viene de este aliento que nos hace movernos. Por ejemplo, a mí me inspira compartir. Este, este evento, estos festejos de, de, del Día de la Creatividad, dice porque me inspira compartir, porque me inspira investigar, porque me inspira conocer más de lo que pasa en la mente. Eh, me interesa hacer diseño, me inspira... este la parte de la estética en el momento en que voy a plamar mis promocionales me inspira el momento en el que estoy haciendo metodología o social de conectar como ideas y tengo una forma muy curiosa de hacer presentaciones no sé si quieran que se los comparte ya tenemos poquito tiempo pero yo voy no voy yo. no sé si sea bueno o malo pero traigo siempre conectado y cuando hago una presentación Siempre pienso mucho en el diseño, es que se le puede equilibrar entre diseño y las palabras y busco, digo, esto está interesante porque esto es relevante, busco las palabras concretas y lo pongo y así lo voy armando, intuitivamente, no hay yo, no hay ido bueno, necesito escribirlo, no, me pongo y voy armando diseño, palabras concretas y así, Voy bajando de mente, lo que no me queda muy claro o siento que no va a quedar muy claro para mi audiencia, lo investigo, lo comparo con otras fuentes, me hace clic, no me hace clic, lo desecho y lo voy construyendo así. Esto es la forma en cómo funciona que en algún momento lo quiero compartir. Bueno, este... Oigan, pues... Me voy retirando ya con, con esta charla, me encantó, fíjense que tenía un poquito como de, de incertidumbre porque siempre en, en, en el programa de Geniales entrevistaba a personajes, entonces es súper cómodo, ¿no? porque no estás interrogando y el otro día, persona que, que se haga este, el cuadrito cerebro, yo nomás pregunto y curioso, que también tiene su chiste, ¿no? El, el saber cómo preguntar, qué es lo que tienes que cuestionar para que la demás gente aprenda, que eso es lo que más le interesa. ¿Cómo cuestionar? No importa desde qué perspectiva, pero que la gente aprenda. Cuestionar para buscar las certezas, para llegar a la verdad, que está cañón. Pero eso es lo que busco en las entrevistas. Y en este caso, no, fue algo muy mío, fue algo que les escribí, que de hecho no se puso, ahorita se los voy a compartir porque se produjo un error. Les quiero compartir mi artículo, ahí tengo más artículos en mi blog que les puede ayudar en algún momento a temas de, de creatividad, con sus este, hijas con sus hijos y pues nada oye pues me, me encantó bueno, conclusión que sa se sacó antes de terminar del Leonardo da Vinci del, de hace 70 años al de hoy es una hay muchos Leonardos, muchísimos da vincis obviamente con características propias en el mundo solamente hay que observar sin juzgar y darles la oportunidad. Si alguien ve a un Da Vinci en la calle, en la escuela, un amigo, y no tiene oportunidad, acérquenlo. Acérquenlo a mí. Acérquenlo a instituciones que tengan que ver con innovación. Hay muchas. acérquenlos al área de oportunidad. Es lo único que tienen que hacer. No desperdiciemos este talento que en algún momento a lo mejor Leonardo Da Vinci, aunque no creo porque era listo en relaciones públicas con los médicos y, y con este, el rey Francisco de, de Francia, eh, acérquenos, que eso es a lo mejor lo que hace falta también a muchos talentos, relaciones públicas, no saben cómo abordar, no saben cómo vincular, háganlo, esta es parte de mi misión y de mi tarea y lo hago con mucho gusto. Eh... Cuatro cosas importantes, recuerden, para el hombre actual. Aplicar en un pensamiento, acercar al método científico, saber observar. Dos, tengan su común playbook, es decir, su labreta, libreta de anotaciones de diferentes disciplinas. Que no les den miedo el que se mezcle un dibujo con una frase, no pasa nada. Tres, sinéptica, Tratar de relacionar lo extraño y hacerlo algo familiar lo que no se parezca, no importa, mientras más fantasioso, mejor. Y cuatro, ir construyendo y pensando al mismo tiempo. Dense la, la oportunidad. No piensen tanto. Está padre pensar Pero no lo hagan tanto para crear algo que tienen en mente proyectos, una iniciativa, una presentación, un servicio, una experiencia. Y sobre todo que en la prensa que yo creo que sí lo vivió Leonardo da Vinci en ese tiempo que la creatividad se hizo para vivir felices con nosotros mismos que eso es lo más importante ¿cómo te puede ayudar la creatividad? a que vayas descubriendo propósitos a que vayas encontrando sentidos de vida y a que vayas en algún momento pudiendo servir que eso es muy importante de alguna forma a los demás pues bueno los dejo en este primer día. Recuerden que ahí este, en mi página de Gerardo Nava Oficial o arroba Gerardo, pueden encontrar como eh, las participaciones que va a tener esta semana. Este, les mando un abrazote a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí. Y pues terminamos. Y déjenme probar a ver si puedo publicar lo de mi blog que me apareció un error. Y si no, lo pongo en... Mi compromiso, ahorita se los pongo. Ah, creo que ya, ya les apareció por ahí. Lo pueden checar. Lo, lo mismo que yo les estoy diciendo, lo preparé el día de ayer. Y aquí está. Oigan, y se me olvidó mostrar todos los comentarios. Vean, vean todos los comentarios. Gracias a Moni, a Gerardo, a Swan, a Paco, José Luis, Gris. Bueno, este... Ayan, Lupita también, Mau, Aletia, gracias por estar aquí, les mando un abrazote enorme.